¿Qué tal amigos de Grubonera? Quería mostrarles una cosita, estaba revisando para echar más material, a la mi compostera. Me encuentro con esta cebolla de aquí, que quería compartir con ustedes, porque hay varios que preguntan, ¿qué pasa con la cebolla? ¿Qué pasa con la cebolla? Como pueden ver aquí hay miles y miles de lombrices, en todos los distintos estados. Una gordita, a mi hija jugando, pero miren esto. dentro de la cebolla, ¿eh? miren miren lo que es, esto es dentro de la cebolla, ¿Eh? estas son las catáfilas, hay un poco de carne, de cebolla aquí, ¿Eh? y miren, miren lo que es, ¿Eh? así que despreocupense, el sistema de bourbonera no le afecta en absoluto a la cebolla, ¿Eh? Aquí tenemos más. El sistema está muy lleno. Aquí tengo más cosecha de la semana pasada. Estoy cosechando muchísimo. Vamos a ver los lixiviados aquí abajo. Miren, tengo más para echar. Miren acá. Miren este lado. Vamos a revisar un poco. A ver, más cebolla. A ver. Miren. miren muchísimas más tombrices es una locura, ¿eh? estamos en pleno invierno, la temperatura ambiente, basta Marti, es de unos 5 grados, vamos a ver la temperatura dentro del vermicompostador, ¿sí? para que vean que porque hay tanta proliferación, nunca dejar de darles de comer a las lombrices, sino baja la temperatura interior y se seca y demás, ¿eh? pero miren, 22, 20 grados, 3, en el centro de la masa, Miren aquí, 18 grados, ¿eh? la temperatura, con, eh, 19 grados, la temperatura óptima para el lombriz, es entre 15 y 25, pero bueno, quiero mostrar un poquito ahí, cómo va la evolución de Miber, mi vermicompostera, ¿eh? miren acá, Miren esto. ¿Eh? Ya se alimentó, las alimenté hace cuatro días con un montón de material de este lado, ya no queda nada. Miren, es impecable. Muy bien. Hasta la próxima.